Quiero hablarles de un hecho que tuvo mucha repercusión nacional. Fue el, el, un accidente que ocurrió eh, en el año 2009, precisamente el 14 de noviembre de 2009, donde falleció allí la familia Omar. Este es el denominado caso Omar. No les voy a hablar de la parte penal en la que intervine sino de la parte, digamos, contencioso-administrativa. Eh, la madre de, de la mujer que murió en ese accidente, María Cristina Robert, a quien conocí en el juicio eh, oral y público que se realizó en Pergamino hace ya unos años y del cual eh, mi cliente salió absuelto por la Cámara penal de Junín eh, ha fallecido el pasado 28 de julio. Y ahora, hace poquitos días, el día 15 de agosto, eh, ha salido la sentencia que confirma la del juez de Mercedes por parte de la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín, donde, obligue, donde condena a la provincia de Buenos Aires a pagar una suma importante de dinero por el incumplimiento de los deberes de mantenimiento y conservación de la Ruta 31 en el tramo que va entre GAN y Salto, precisamente en la curva de Placibat donde fue ese accidente. Lo que queda demostrado en la instancia ordinaria que sería esta, aunque cabe un recurso todavía extraordinario a la Corte, por alguna arbitrariedad que yo no advierto, es que se atribuyó la responsabilidad en un 70% por parte del Estado y un 30% eh, por parte del conductor. ¿Sí? Eh, aquí quiero leerle brevemente los hechos como han quedado probados. Que el día 14 de noviembre, entre las 21 y 22 horas, en la ruta provincial 31, en el tramo Salto-Gar, confluyen, donde confluyen las rutas 31 y 191, a la altura de la curva de Plasivar, donde perdieron la vida cuatro integrantes de una familia a bordo de un Fiat Duna, que conducía Luis Fernando Pomar, acompañado por María Gabriela Vigagrán y sus dos hijas Candela y María del Pilar. ¿Sí? El vehículo y sus ocupantes fueron hallados el día 8 de diciembre en esa zona, a varios metros de la cinta fáltica, pasando la cuneta, donde hay unos pastizales altos y una arboleda con frondosa vegetación. Al momento del hallazgo del vehículo, la ruta provincial 31 en el sector de la curva, sobre el carril de circulación este oeste, sentido Gansalto, presentaba a lo largo de la curva dos hundimientos en forma de canaletas que ocasionaban el estancamiento de agua. La calzada no se encontraba señalizada ni demarcada, que la delimitación de los dos carriles de circulación, la doble línea amarilla era muy poco visible y no había mojones que ilustren el kilometraje de la ruta ni la existencia de una curva ni la velocidad máxima que la banquina era de 3 metros de ancho con pastos cortos, continuando el terreno con un talud descendente en la dirección al préstamo, el cual se encontraba completamente tapizado por altos pastizales de hasta 2 ,20 metros 20 de alto. Que en ese tramo de la ruta existe una encantarilla de ladrillos y cemento que indica el paso de un canal superficial sin caudal de agua, la que estaba ubicada a 4 metros al borde de la cinta alfáltica. Que el día en que se produjo el accidente, en los alrededores hubo intensas precipitaciones. Que todos los vecinos del lugar refirieron acerca de la peligrosidad de la ruta al presentar baches y deformaciones, diciendo que habían ocurrido numerosos antecedentes en el lugar. Que el vehículo en el que circulaba la familia estaba en condiciones aceptables, pero que tenía dos neumáticos que no estaban en buenas condiciones y que los ocupantes no llevaban colocados los cinturones de seguridad. Que el despiste del vehículo de su normal carril de circulación se produjo en el sector de la ruta 31 conocido como la curva de Plaxivar. Que la velocidad del vehículo al momento del despiste se encontraría muy probablemente entre los 95 y 110 kilómetros por hora. Que en el lugar zona rural no había ningún tipo de iluminación artificial. En los próximos días les voy a seguir comentando a través de videos este caso. Esta sentencia tiene 43 páginas, un verdadero libro. Si le sumamos la parte penal es una historia para que merece ser contada. Porque a través del periodismo nacional se establecieron muchos mitos que aquí se van a desmitificar. Uno es que la responsabilidad del Estado es del 70% y la responsabilidad del conductor Luis Fernando Pumar es del 30%. Así que nos vemos en los próximos días. Gracias.